Gente, estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danitz y hoy os traigo un nuevo mapa muy guapo que es de Fitbuo y es un Boss Fight y un song war ¿vale? Os lo voy a enseñar en el vídeo. Primero vamos a ver el tráiler de cómo es el mapa y luego vamos a ver la explicación que da FitBuo sobre el mapa. Y vamos a poner el código, ¿vale? Para que ustedes lo probéis. Y así también podéis jugar conmigo en un directo. Así que se si me apetezca jugar creativo con ustedes. Lo probaremos, ¿vale? Está muy guapo el mapa. Tiene un, un sistema de puntuación bastante guay. Incluso da puntuación por asistencia. Así que ya os podéis imaginar cómo es el mapa. Dice la leyenda que si comentas cualquier cosa aquí abajo en la caja de comentarios... Brian Dannis te suscribe al canal de YouTube. Así que ya sabes, comentad cualquier cosa en este vídeo y me suscribiré a tu canal de YouTube. No desaproveches esta oportunidad, bro. Aprovecha, un suscriptor más gratis. Venga, solo por un comentario, va. Bien chicos, vamos a ver primero el tráiler del mapa. Es un software y un botfight, como ya he dicho, así que vamos a ver. <risa> el de football. Mirad, Chavales, mirad, el sistema de puntuación, aquí está. Una kill son tres puntos, una asistencia, un punto, sobrevivir. Que es por el punto de la tormenta, ¿vale? Cada punto de tormenta dan 2 puntos Top 7, 3 puntos Top 5, 4 puntos Top 3, 5 puntos Y victoria, 6 puntos Dan bastante puntos, ¿vale? Pero bueno, eso obviamente va muy bien, ¿vale? Eh, quiero decir que no se equivoca en ningún momento Por ejemplo, que a veces Lo típico, ¿no? De que te haces una kill y no te dan unos puntos Pues esta vez no te va a pasar eso <risa> Está muy guapo bueno el mapa, ¿eh? Hay lanzaderas también. Está mucho. Muy hecho de pescadito, ¿no? Del pescadito de Benji Fishy. De... Está muy bonito, la verdad. Quiero saber cómo. ¿Cómo hacen las cinemáticas estas, tío? No sé cómo se hacen. Creo que es en modo de repetición, pero. Muy bonito. Vamos a ver la explicación que da, ¿vale? Hermanos, sean bienvenidos de vuelta a mi canal, espero que todos se encuentren demasiado bien Antes de iniciar el video quiero pedirles una gran disculpa por haberme tardado tanto tiempo en subirles un video nuevo aquí en el canal Pero para los que ya me sigan en... Una cosa gente, eh, estoy tapando la cámara de Facebook, ¿vale? Porque si queréis ver el vídeo oficial lo tenéis en la descripción Eh... Tapo la cara porque muchas veces... Eh... El derecho de imagen, ¿vale? No me gusta utilizarlo He vídeos de él y lo reconozco, es verdad He vídeo de él, dejo su canal y su vídeo oficial en la descripción Porque sé que hay alguno que dice Estás robando vídeos, no sé qué No, estamos reaccionando al vídeo de Facebook Y lo estoy diciendo, suscríbanse al canal de él Porque yo no me he currado nada Él se lo ha currado todo Así que vayan a suscribirse a su canal, al mío, ¿no? Aunque sí es verdad que si llegamos a los 4200 suscriptores Sorteo otro código de 10 euros en pavos Así que... Si queréis suscribiros a los dos canales, invitados están, ¿vale? Ahora sí que sí, he tapado la cámara de Fitbo por eso Por derecho de imagen Y vamos a seguir ya eh, viendo el vídeo, ¿vale? Instagram o ven las publicaciones aquí de YouTube Saben que estos Ahí últimos están días Están muy complicados para yo, yo subirles un nuevo vídeo Pero bueno, eso no me va a detener Espero que se solucione todo eso pronto Y para todos los que sigan aquí en el canal De verdad, de corazón, se los agradezco La isla que vamos igual a ver yo, el día de hoy Que yo. les he hecho para ustedes Es una que me han pedido a lo largo de muchos vídeos La pero cual vos, ustedes quieren es que les hiciera pescado. Una wars y Boxfight con puntuación La cual la pueden observar Aquí adelante de nosotros Que se llama Pro Box and Wars Pescao. Pescao Un nombre ahí un poco locochón Pero ahorita se las voy a mostrar Y quiero decirles que me he tardado también Porque estuve trabajando con mi compañero Balbuk y un suscriptor Juan Felipe Que les mando un saludo, ahorita les voy a dar Los créditos que se merecen Pero este sistema que le he puesto a esta isla Es muy avanzado es y muy... no va a fallar Y les va a dar los puntos que ustedes se ganen Es muy me complicado dar, hacer, no hacer romper, este tipo ¿vale? de mapas Así que sin más que decir, espero disfruten del mapa Dejen su like, comenten lo que ustedes quieran vamos a darle. Dale like si ya usas el mejor código FITGUO en la tienda del Fortruca Un poco de spam Bueno, vale, vamos a aceptarnos un poquito de esto, ¿no? a la lobby que les he hecho en esta ocasión para ustedes, ahí podemos observar el box war, me tardé bastante si se lo soy sincero, haciéndoles este logo para ustedes, pero créanme que está puesto al detalle, sin ningún bordecito, todo puesto como está si fueran letras eh. normales, también varia gente me pregunta cómo es que hago este tipo de logos en mis islas, y se los quiero decir otra vez para los que no hayan visto los otros está hecho con puros cubitos de las galerías vale pues creo que ya saben dónde se encuentran y todo eso, ahí pueden observar ¿Cómo es esa bueno, le doy un vistazo no sé, más de lo que va a ser la isla esta lobby acá atrás encontramos el cartel de apoya a un creador que ahí tienen para que apoyen al mejor creador de islas fitbuo en la tienda yo lo reconozco Fortnite, para mí eh, si es el mejor juego el mejor creador como de, isla, como isla, de isla, ahí les también. prometo muchas más islas creativas créanme que eso es totalmente cierto acá uh -huh. al lado viene lo interesante tenemos la tabla de puntuación que que nos va a dar los puntos de estas islas quiero decirles que en la box fight y la onwards es la misma puntuación o sea que no diferencia mucho más que la de sobrevivir que ahorita les voy a para qué es aquí encontramos el, el pescadito Que por cierto si no se los dije esta isla está hecha con temática de pescadito ya lo ya yo la antes. Ver, Que la verdad quedó bastante chida creo que ya la vieron en las cinemáticas así que sí. por eliminación bastante chida ¿sí? puntos por asistencia nos van a dar un punto por sobrevivir que para quien no sepa qué es esto es algo que yo le he agregado que cuando cierra una tormenta o sea cuando se acaba una tormenta Es que imaginaos las cosas que tienen en la cabeza como lo hacen en plan yo he creado mapas de fortnite y se me hace complicado hacer este tipo de cosas de puntuación. Imaginaos que da dos puntos por cada tormenta que se cierre. ¿Cómo hace eso? En plan... ¿Cómo organiza todo eso? Quiero decir... Es que no sé cómo se crea todo esto. Todo. Es que es muy, muy rollo. Hay cosas en Fortnite en el modo creativo que no sé ni para qué sirven, ¿vale? Como el tema de las tormentas, los tiempos. Eh, no sé... Reapariciones eh, random y todo eso, no lo entiendo. Les van a dar dos puntos como sobrevivencia a la tormenta. Vale, ahí tenemos top 7, nos van a dar tres puntos, top 5, nos van a dar cuatro puntos, top 3, nos van a dar cinco puntos, y por la victoria magistral, nos van a dar seis puntos. ¿vale? Nos da mucho por la victoria. Se van a ir acumulando van a una de las 10 de este esta isla. Así que ustedes van a tener que hacer la mayor cantidad. Yo recomiendo de ir a Rusia. Esa tabla de aquí para que puedan ganar la partida. ¿Va? Así que ustedes vayan poniendo ahí en los comentarios qué les parece aquí la lobby, porque la verdad, a mí. Que me encanta, obviamente estas placas De aparición, cuando ustedes pongan el código Ya no van a estar, eso es obvio Pero bueno, aquí pueden uh -huh. ver el diseño Que es un poco típico de mi mis Está ciclas, muy guapo. Pero Bueno, bueno ahora sí vamos a lo interesante Que muchas gente mira, me mira. va a preguntar Cómo hacer este nuevo sistema de puntuación Que por cierto, les voy a decir Que este sistema de puntuación Lo ha hecho un suscriptor Juan Felipe Mira, mira lo que hacen, tío Lo del tema de puntuaciones Qué rollo, ¿no? <ríe> Qué rollo, tiene ahí, mira Aquí tiene los curas, los materiales, las, las balas, las armas, lo de la tormenta, la puntuación, tops, loot de somewhere, loot de boss fight y rondas. Ya se los mencioné, oh. así que si quieren Un tutorial completo de cómo hacer este Sistema, que créanme que no falla bastante Porque hay otro en donde tú utilizas Disparadores, pero ese ya no funciona Me lo he estado comprobando ahí con mi amigo Balbu, que también le vuelvo a mandar otro saludo Tan solo lo que tenemos aquí es El sistema, o sea, esto es lo de loot y todo eso Pero esto que ustedes ven aquí es el sistema Que pueden hacer, si quieren Tutorial, eh, si ustedes quieren el tutorial Completo de cómo poder hacer Este sistema. Si queréis un tutorial de cómo Se es hace este tipo de puntuación, decimos por los comentarios que yo lo traigo ¿eh? de puntuación de conteo de jugadores de tops y todo eso dejen mucho apoyo en este vídeo y compártanlo con un amigo y también quiero que se vayan con el suscriptor que ha hecho este sistema que lo van a tener en la descripción también para que vayan y lo apoyen bueno yo lo intentaré poner si me acuerdo donde ustedes van a, a enfrentarse Todos pueden ver que están los 16 Spawns de los jugadores completamente Bien repartidos, unos con altura Otros con, con menos altura, otros en el agua Y por eso no se preocupen que Va a haber rotación de equipo, esto quiere decir Que todas las rondas nos vamos a aparecer En diferentes zonas, ¿vale? O sea, todos Vamos a tener la misma ventaja de todo Ahí podemos encontrar esta torre central Que es del pescado, que yo me la he inventado Totalmente y creo que Está bien es, porque tiene escudo a la isla. Varios amigos también ya me lo han dicho que se ve bastante chido y como pueden observar sí. en esta parte eh, Les he hecho tormenta totalmente aleatoria Como ya es costumbre aquí en todas mis islas Así que van a tener tormenta totalmente aleatoria Para que cada partida de War se sienta completamente diferente Ahora nos vamos a esta área de Box Fight Ahí pueden observar el diseño que les he hecho en esta ocasión Con esas barreras eh, traslúcidas, naranjas Ahí podemos encontrar el logo del pescado y todo eso Y aquí encontramos los 16 spawns que están eh, pegados Está por fin, por fin... Un tío que hace los spawn bien y no los hace pegados unos a otros, tío. Por lo menos tienes hueco ahí para construir. Es que a veces en otros boss fight están tan pegados que te quitan la pared, ¿sabes? No tiene mucho sentido, la verdad. Por fin, y creo que este boxfight es de tres pisos por lo que veo Pero tienen una, un cuadrito de separación cada uno lo Esto digo. porque como es por puntuación y todo eso He dejado un poquito más de espacio en esta box fight Y Muy también bien. les quiero decir que esta es mi primera box fight de tres pisos de altura Es lo clavo, lo clavo Pero todo. a mí quise experimentarlo de ponerlo de esta manera Porque como es de puntuación, se los vuelvo a repetir Tiene que haber mucho más espacio para que puedas ganar todo, Para que puedas enfrentarte uh -huh. con más jugadores y todo eso Escapar de la tormenta Etcétera, así que vamos a irnos el al código de la isla que también bueno. lo van a tener en descripción para que lo vayan jugando con sus amigos. Ahí podemos ver el logo que es, y aquí tendrán la las placas de aparición y todo de eso. De esa forma, voy a poner el código en la descripción. Para empezar la partida que creo que les puse un minuto y medio más o menos. Bien, ahí como pueden observar. Esa cosa es parte del sistema Donde nosotros caemos como un milisegundo De que se ve en la pantalla Es donde todos los jugadores van a ser contados Para eh, la puntuación y todo eso vale Entonces aquí nada más ya hubiera contado Que soy un jugador Ahí podemos observar a sumar puntos del letero Que nos aparece y todo eso Y pues ahí tendríamos la tormenta Si ustedes le dan al back, si juegan en control Van a ver que tenemos el puntaje y todo eso Para que vayan más o menos calibrando Sus puntos y lo de los demás jugadores Para que también se vayan preparando para todo eso. Eso y vamos a ver la puntuación. Ahí, cuando cierra la dos tormenta, puntos. pueden ver que nos dice Sobrevive a tormenta y ya tendríamos los dos puntos. Ahorita no puedo mostrarle lo de las puntuaciones, ojalá las fuera puntuaciones, tan fácil en arena eliminaciones y todo eso. Pero al final, en el gameplay, se los voy a dejar para que más o menos vean cómo es el sistema de puntuación. Que créanme que no falla absolutamente nada. Vale, vamos a ser contados todos los jugadores que caigamos ahí y se nos va a teletransportar a Boxify o a Somewhere. Miren, ahí. Pasamos a la caída y ahora nos toca Boxfight. Muy tenemos bonito, el tiempo ¿eh? Tiempo de prepárate, 10 segundos. Ahí tenemos a sumar puntos y aquí podemos tener un vistazo de la Boxfight que les he hecho en esta ocasión. Aquí tenemos el área central en donde va a cerrar la tormenta y la Boxfight pues Qué ya pequeña. Viene. la tormenta! Pisos, ¿vale? Y el loot, otra cosa que se me olvidó decirles, es que nada más he puesto en este momento escopetas tácticas para que no se acostumbren a las otras, a la POM y todo eso, porque pues no... A tiene... ver, a ver, tiene razón, hay que acostumbrarse a las nuevas armas, ¿vale? Eh... De deben de poner la de carga también en boss fight sí, O sea, en creativo mejor dicho Que las hay, pero tienes que hacer un rollo ahí, un truco para que te salga Y no mola No mola tener mucho la táctica en boss fight Pero bueno, es lo que hay Y es verdad lo que dice, hay que acostumbrarse a las nuevas armas Ya que han quitado la Pam. Ojalá la vuelvan van a poner porque era mi escopeta favorita tío O la combate, pero la combate tiene que ser si tienen que poner la combate mítica Que la pongan, tío Una escopeta de combate mítica Ahí todo el mundo caería ahí, pero fijo el juego Y ya que metan todas las armas nuevas les o sea, bueno. voy a actualizar todas las islas Hasta esta con toda la, la escopeta De recarga y todo eso, así uh -huh. que por eso no se preocupen Así que ya saben, si quieren tutorial De cómo hacer este sistema de puntuación Apoyen mucho este video y vayan a darle Amor a Juan Felipe Un suscriptor muy amable que me ayudó a hacer este sistema Que por cierto, hermano Te mando un besote porque te la refiero con este sistema que me explicaste el día de ayer Así que sin más que decir hermanos Los dejo con lo que resta de video Yo soy Fitbuo, chao Y bueno chicos, este ha sido el vídeo de hoy Este ha sido el mapa, vale, a partir de aquí solamente va a ser Un gameplay, que si queréis verlo Os lo dejo aquí abajo en la descripción El vídeo oficial, vale, así que espero que les haya gustado El mapa, si es así probarlo darme un like y decime en los comentarios Cualquier otro mapa que queréis que pruebe O incluso Voy a subir dentro de poco Un trucazo, un trucazo de bajar el, no, no el ping, el impulse lag de, al construir, ¿vale? Pero es, es que es como tener el shift de tecla de ratón, pero el mando. Es un poco extraño, ¿vale? Pero bueno, eh, se los explicaré en el próximo vídeo, así que ya sabéis. Pero antes, suscríbanse al canal.